Desde ya un saludo y una, un deseo de muchísimo éxito a Claves 21, fundamentalmente porque hay tan poca gente que se ocupa de esto, hay tan poca gente a la que le importa el medio ambiente, que cuanto más seamos y cuanto más lo hagamos desde el rigor del periodismo, bienvenidos.